recomendar el libro Mujeres que compran flores de Vanessa Monfort. Es un libro que me recomendaron y me gustó muchísimo. Un libro largo, de 400 y pico páginas, pero que engancha y que se lee súper bien. Es una historia de mujeres por y para mujeres, eh, alrededor de una floristería. Eh, ¿De qué trata? Pues de los problemas que tenemos las mujeres, de nuestras vidas, nuestros miedos, nuestras ilusiones. Y todo ello pues lo encauza la vendedora de flores que se llama Olivia y que es el punto y aparte de las vidas de muchas de las mujeres que salen en el libro. Os recomiendo su lectura, os va a gustar de verdad.